Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar de cómo utilizar la, la comunicación USB serie con Facilino. Bien, eh, primero vamos a, en el guión de la presentación vamos a introducir el material que vamos a utilizar, las instrucciones trabajadas y una serie de ejercicios que vamos a, a desarrollar para poder aprender a, a trabajar con la comunicación serie. Bien, mirar, el material que vamos a utilizar en esta presentación es la UEMOS D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de Arduino, que irían una conectada encima de la otra. Las instrucciones principales que vamos a trabajar son estas que veis aquí, esta de aquí nos va a permitir averiguar si hay algo disponible en el puerto serie para poder leerlo, con lo que todo lo que hagamos aquí dentro quiere decir que tenemos información disponible. Esta instrucción de aquí la utilizaremos para imprimir o para mostrar información por la, por la consola, para mostrar información a la consola y es importante lo del salto de línea porque este salto es el que nos va a permitir realmente ejecutar o mostrar esa información hasta que no se produce el carácter de salto de línea, normalmente esta información no se muestra, esta, instru esta instrucción de aquí nos va a permitir dibujar datos por el puerto serie de forma que vamos a poder graficarlos y estas tres instrucciones de aquí pues nos van a permitir leer información que nosotros desde la consola podamos enviar y que bueno, pues simplemente lo vamos a poder interpretar en función de lo que enviemos como un entero, un decimal, que es un número real, es decir, un número con, con decimales o una cadena de texto en este caso. Luego además, bueno, pues vamos a, en la presentación vamos a utilizar algunas instrucciones eh, adicionales, como por ejemplo la lectura de un pin analógico en el que aquí utilizamos la lectura y aquí seleccionamos el pin, una instrucción suma, por ejemplo, o una operación eh, para trabajar con números decimales, en este caso. Bien, el primer ejemplo consiste en, en el ejemplo de Mundo, es un, un ejemplo clásico en el que, bueno, simplemente la idea es imprimir por la consola y mostrar a la consola, al, al arrancar a la aplicación, imprimir la frase hello world y para esto utilizamos la instrucción de imprimir por puerto serie con salto de línea. ¿vale? En el segundo ejemplo, la idea es que todo lo que nosotros escribamos por la consola, se lo estamos mandando al, al procesador, en este caso a, a la tarjeta huemos y lo que hacemos es que eh, la tarjeta lo lee y nos lo devuelve de vuelta y entonces lo, lo podemos observar o leer, en la, en la, lo podemos ver en la consola, entonces esto es lo que le damos la repetición serie, entonces fijaos aquí en este ejemplo lo que hacemos es que cada vez que haya algo disponible en el puerto serie, pues lo que hacemos es imprimimos la cadena de texto que hemos recibido en este caso, ¿vale? Bien, en este otro ejemplo vamos a, a ver cómo, por ejemplo, podemos leer un número que nosotros mandaremos desde el teclado de forma que, bueno, lo vamos a interpretar como un entero, es decir, realmente el número que se manda es una cadena de texto ¿vale? pero que lo vamos a poder eh, interpretar como un entero y lo podemos utilizar en las operaciones numéricas como por ejemplo veis aquí la suma, en la que le incrementamos en uno su valor y esto lo devolvemos de nuevo a la consola, es decir, si le mandamos un número, nos tiene que volver el número siguiente. ¿vale? Y luego aquí en este, en este otro ejemplo, lo que vamos a hacer es eh, algo parecido, pero lo que vamos a hacer es interpretar un número decimal, es decir, un número que tiene decimales. En este caso, bueno, pues la, la única operación que hemos hecho en este caso con números decimales, que os aparecía antes lo de la raíz cuadrada, si le dais al, al menú desplegable, podréis seleccionar la operación negación, en este caso negamos el número, ¿vale? con lo que el número que pongamos nos va a aparecer aquí el valor negativo de él número. Y ya para finalizar, en este, en este ejemplo lo que queremos es graficar eh, señales, vale, con lo que la idea es que leemos el valor eh, que tenemos en el potenciómetro conectado al pin acero cero de la, de la placa multisensor y aquí la idea es que, bueno, pues vamos a, a leer el, el valor analógico, tenemos que seleccionar el pin acero y esto es lo que dibujamos estos datos por el puerto serie, vale, y que luego con la aplicación eh, de graficar los vamos a poder, los vamos a poder ver. Vale, aquí pues bueno pues tenemos convenientemente una espera de unos 50 milisegundos. Bien, pues en esta presentación os he hecho una breve introducción a lo que sería la utilización de la, la comunicación USB serie con Facilino. Muchas gracias.